Residentes en el sector Los Grullón en esta ciudad dicen se oponen al tránsito de camiones de carga luego de que en la tarde de este martes se significara un accidente en el que milagrosamente no hubo víctimas fatales. No, que tú sabes cómo está ese vallecito, ve así que está, para un lado y todos los camiones no, pesados, Me no, no, no, suben no, por ahí. Eso es van mal este accidente en esa misma casa ya que pasa, por esos mismos camiones pesados. Y eso tienen que prohibirlo por acá, porque eso. La suerte, ahí vendo muchachos chiquitos, que la suerte gracias a Dios, que fue Dios que metió su mano ahí. ¿eh? Y ahora mismo no lo están velando. ¿Qué historiamente tienen que pasar por aquí? Porque imagínate, esto es la suerte calle del entrada y esa que está por ahí está más para izquierda. Entonces la gente que están construyendo para allá arriba, imagínate cada vez que hay arena, tienen que. No viajar, pasó ayer herido ni nada por el momento. Un muchacho, muchacho ha herido. subió para allá a vaciar ese camión. Y que vaciaron. El camión, no, ese camión de machada carne. No pude controlar el camión, el camión hizo así, se virolla. Yo estaba ahí ya que me iba a trabajar. Yo tuve que pasar para entrar a casa. cómo me desgrané el motor. Yo trabajaba en el deprío, para robar el motor. El niño estaba ahí, yo voy a tener el niño Yo, si me matan el niño, yo no sé qué ha hecho. Anteriormente me interesa en han pasado los camiones Ah, yo no le vino ahí, un camión, como está en ese lado. Que para acá esos camiones no tenemos, queremos para acá, subiendo. El sindicato tomando un camión para acá va a tener problemas con nosotros y ahora para ocurrió. De acuerdo a versiones de moradores en la localidad, esta vez no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo en la zona. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.